Hicimos las bases con palos de paleta. Pegamos las cucharas de forma uniforme. Así quedó el generador hidráulico de Steffi y Sarcho. En los vagones de la Rueda de la Fortuna pusimos pasajeros con palitos de paleta. Dibujamos caras muy graciosas. Ahora verás en funcionamiento el generador hidráulico y la rueda de la fortuna de Steffi y Serge. Tu sistema debería funcionar de forma similar. Si no lo hace, puedes volver a ver el video y revisar el proceso paso a paso.